la repisa cómo le traigo un jingle es, no, ese, pase, va a ser, sí. ese va a ser el sonido de la, la repisa, de la animación la repisa no hay que buscar un sí. tema de luchas cara la repisa hola a todos bienvenidos a el primer capítulo totalmente experimental de, totalmente de, piloto de la repisa ese eh, es programa que va a ser transmitido por Mesa Gráfica por ahora, antes de llegar a Hollywood. <risa> de claro. Sí. Que, ¿En qué vamos a revisar aquellas obras que tienen y no pueden faltar en tu repisa? Estamos con... Que por ahora están en nuestra repisa. Sí. Exacto. Sí, sí. Sí. Y que nosotros queremos compartir con ustedes, con ustedes, pero que se las compren ustedes, no nosotros. <risa> <risa> ¿Estamos con Carlos Anduesa? Hola, Alfredo Rodríguez. ¿Cómo te, cómo te presento, Carlos? Como Carlos Andoesa? no pues soy Carlos Andoesa, arroba, arroba periodista, arroba Carlos Andúces. Aquí, aquí tenéis que poner, ¿tú sí, que poner o sea, arroba. Sí, los arroba. <risa> sí. eh, periodista de mesa gráfica, Ajá. encargado de medios de, de ediciones, Sí, sí, sí, sí. ¿Y eh, qué más? Youtuber, Youtuber, Youtuber. <risa> Busquen el canal de Caldado, eh, Camilo Mendoza, el encargado de imagen de mesa gráfica. Mendoza. Se puede decir así. <risa> Fotógrafo. ¿Qué más? Ambos cofundadores de Mesa sí sí, sí, sí, sí. Soy subdirector. Es. Ahí se nota que soy de la Católica, porque soy cofundador, soy subdirector. <risa> segundo sí. todo. Y de hecho, el primer bloque va a hablar Carlos y después el segundo tú. Oh, oh. Y yo soy Alfredo Rodríguez, escritor, guionista de lo que quiera, youtuber, cualquier cosa. Así que. Eso no. no, Alfredo Rodríguez, escritor, guionista de cómic, director de Anfibia Ediciones. Y nuestro jefe también, en <ríe> el si trabajes. Eso, estás en la repisa. Carlos Anduesa, ¿qué nos has traído en el programa el día de hoy? En mi repisa está este libro. No puede faltar. Que no puede faltar. No, este libro que se llama Animal, de Daniel Blanco, de Editorial Erdosain Todavía no sé si es Erdosain o Erdosain Erdosón. Pero lleva tilde, así que es Erdosain. Erdosain sí. Y yo les quiero contar mi historia con este libro, porque es una historia... Erótica. De... Aparte de ser erótica, no, no, no es de Rodríguez, no es erótica. No, es una historia de redención, porque quiero... Quiero revivirme con este libro y con su autor, porque lo conozco hace cuatro años, este libro. Ya. ¿De qué no, ¿De qué perdón, perdón, perdón, ¿Ah? al autor, lo conozco, ¿Ah? a su obra lo conozco hace cuatro años. Este libro es de hace dos años, uh -huh. y conocí el, el trabajo de Daniel Blanco en eh, 2012 por el, sí el libro... Li sí? yo sigo, ¿Sí? <risa> ustedes vean <de> <risa> eso. Eh, lo conozco desde 2012 idea, eh? por el libro Ilustración a la Chilena, de Plop Galería. Y me encantó, yo abrí ese libro, Ilustración a la Chilena, me encontré con el trabajo de Daniel Blanco y yo creo que fue amor a primera vista con el, su amor, trabajo vi su... esos grafitos ese, ese dibujo ese dibujo tan virtuoso que tiene Daniel Blanco y me cautivó fue es una historia increíble. esto o es como una experiencia porque como que yo veo la ilustraciones ilustración y no me parece que coincidan demasiado una con la otra es ambas cosas una historia ¿Eh? es una historia sí, sí claro. es una historia pero no es la típica historia a ver, Animal, ¿de qué se trata Animal? Animal trata de... Eh, su protagonista es una bestia que se llama Animal, pero eh, es una historia extraña porque es casi como un génesis. Yo creo que Animal trata como del, de la bestia primigenia. Eh, ¿Qué significa primigenio? El primero, ah, La primera. La primera es. ¿De la eh, Entonces es casi una metáfora de Dios... Es casi una metáfora de la esencia de la vida, eh, acompañado de dibujos increíbles que están hechos en grafito. Eh, tiene algunos colores muy específicos en algunas partes. Tiene pelos. Tiene pelos. Tiene pelos. Eh, sí. Y, bueno, eso les quería contar porque conocí el trabajo de Daniel Blanco el 2012, antes de iniciarme esa gráfica.cl. Y, y como que, de hecho, estaba como en la primera lista de eh, entrevistados. Así como, ya ¿Sí? quiero entrevistar a Daniel Blanco. Y no sé por qué nunca lo entrevistamos. Nunca hemos entrevistado a Daniel Blanco hasta ahora. Hasta, oh. ahora. hasta mañana. Hasta Mañana ah, vamos a entrevistar a Daniel Blanco. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Y porque finalmente. Hoy es, sí. sí. sí. es muy seco. Es muy seco. No. Es muy seco. No, es virtuoso. Sí. Como tú dijiste, virtuoso, sí. es virtuoso, Spiguetti. Sí. Es oscuro, es dark. Yo creo que, que lo que he cachado. ¿Cómo se llama la editorial? Se llama Erdosain. Erdosain. Que ahora por Twitter se movió un poco que viene el libro van a publicar el libro de Claudio Romo, que, sí. que es un, un, otro virtuoso y sí, un gallo claro. también. Otro dark. Otro darks y un gallo bien experimental también. Por sí. lo tanto, me coincide más o menos dentro de esta línea. Yo lo sí, poco claro. que revisé del animal, yo no sé si la historia tiene un. No sé si va hacia un final o si tiene los tres arcos de la historia, sí, digamos, claro. las tres etapas, pero. pero pero sí es una oleada. Es Mira, como un... Yo no soy tan experto como en el análisis de guión. Es que hay es que seguirse la estructura, si pero, también es claro, legítimo, Pero si al, es. Final, al final el texto es tan poético. Por ahí te, va, evo por te ahí evoca. Va. Te evoca tanta cosa mágica. Yo creo que al final, más que un relato, una historia en sí, como que es. Eh, te deja como una sensación. ¿Cachai? Como que tú sientes cosas por, este, por esta historia. Así. Ya, es que una narración no tiene que ser una historia. Claro. Porque narración por claramente. Por por eso se te sale Entonces, quizás yo, yo, yo, lo hago, yo lo que hago, yo lo que hago es... <risa> y, te y te digo, digo no. si, le, si me gusta o no, no, si no, vale si no, no. No, no. Claro, claro, claro. claro yo, yo la interpretación. La sí. ciudad primera a mí me, me trae a recuerdo estos libros. ¿Se acuerdan de, de esos libros que habían en, en, en bibliotecas antiguas o normalmente en los colegios? Que había sí. libros como de los Trolls, de brujas, claro, que como claro. los mismos de Brian Freud, el este claro, director es, de arte de que ¿tiene trabajó ¿tiene? con Jim Henson, con el creador de los mapas. La enciclopedia sí, de, de, de los duendes, los la, monstruos que nunca existieron. Es, es, sangre, tiene ¿tiene, claro? ¿Tiene no, como, como que esa, quizás, sí. no una narrativa no, como, no convencional, pero sí tiene. Pero va por ahí. Igual tenía tiene, historia, tiene ese tiene esa sensación mitológica. Mitológica y supervisual, visual. ¿sí? Como, como que también son glosarios de, de un. Sí. un de una, de una atmósfera fantástica. Sí. y la interpretación que yo hago de este libro, ¿qué es Animal? Yo creo que Animal es la autenticidad. Hay un narrador en este texto y Animal es un, un ente externo a ese narrador. Entonces, él, el narrador eh, ve a Animal, conoce a Animal, lo ha visto, se ha encontrado con él y dice que cuando está con Animal, él, eh, él cambia, él, él es como casi su verdadero ser. Entonces yo creo que es eso, yo creo que es encontrarse con, es, con esta autenticidad, con ser fiel a uno mismo. Eso, esa es la interpretación. El animal que, yo, que verdaderamente es El animal que realmente eres. eres. Tiene una cita aquí al inicio y tiene una, sí. unos pies humanos que atraviesan la cita y se convierten en los pisados de un animal. Sí. Oye, ah, pues entonces los... recomendamos animal, animal, animal de Daniel Blanco, Editorial Erdozain. Cuesta como alrededor de 14 mil pesos. Está en todas las librerías. Amigo Camilo Mendoza, ¿qué nos trajiste ahora en esta ocasión? Me gusta tomar como la señora. ¿Y quién les traje? Yo quería conectar en este primer capítulo, quería conectar con el Mendoza que es muy. Nerd. Sí. sí. <risa> Hace poco se lanzó el Corazón Nerd de Guate Carvajal de Ediciones que, que era ese grito de amor propio a, la, a, la, a lo que te gusta también y yo creo que para mí este libro que se llama Runaways, Runaways como los fugitivos, oh. y run away, run, temor y <risa> es un libro que me reconectó en, el, en su minuto, porque ahora de nuevo me volví a ir, de, con el género de los superhéroes. Ah. Sí. Y fue porque... ¿Por qué me gustó harto? Porque tenía... Es de la Marvel, que tiene también... que quizás su mayor diferencia con la DC es salirse de esta, de esta lista como mea divina. De ese cómic. Como de... No, no, de... no. Son DC que tienen aristas más... Mea... No, sé. no, sé. no, sé. no sé si son tan divinas. La Marvel se identificaba por crear como estos personajes con problemas. Como super personajes con super problemas. Como la teleserie sí. con pero con super problemas de persona normal, con, con personas de, claro, con problemas de persona normal y superpoderes, un fantástico, glorioso la cumbia. Y y me volví a conectar, por ejemplo, yo, yo me, me acuerdo, por eso quería hablar un poco de, del, del Mendoza que es super fan de, del superhéroe y que es que, que es el me... único que conoce todo el mundo. <risa> no man, sé, no, ¿Cuál es el Mendoza Un gallo intelectual. <risa> <habla de> <risa> Mira, sale cerrada sale cerrada aquí. Pira. Sale cerrada sí. ¿Sí? sí una Vamos a poner una foto aquí de cerrada. Sí. <risa> el, el universo... Para el ah, ah, ah, oh, ah es ah, ah, ah, <risa> Y Bueno, este es un, un, un guionista que en este minuto está haciendo grito y plata, yo creo, y ¡pum!, con una, una serie que se llama Saga. Una Saga que se llama Saga. Y que la está llevando y se está ganando los Agas. Y un montón de premios más todos del cómic, así que... Yo todavía no, esa no le doy una oportunidad porque quiero que termine para poder leerla, sí. pero, ya no estamos en los tiempos de leer cosas que continúan eternamente de hecho yo creo que también esa es una parte que me saca del, del universo superheroico cada cierto tiempo porque todo se basa tan en crossovers que se pierde el, el leitmotiv de una historia continua ¿no? como y además el superhéroe nunca termina entonces es una cuestión y que se vuelva el status quo constantemente entonces cuando tenía una historia que se cierra, que tiene un, un principio, un desarrollo y un final y aún así tiene los nerdismo y tiene los, los elementos compartidos que, que tiene el género superheroico norteamericano uh -huh. Se agradece también, pues se agradece porque, porque el, lo que tenía es lo que es. Y este tomo termina, dice volumen 1 igual. Dice volumen 1 porque ¿Te lo, está creado como una serie de televisión, entonces lo, lo escribieron y lo dibujaron como temporada. Entonces, uh -huh. esto, este recopila 18 números que son el primer, la primera temporada. Deja un par de, de bichitos para pa segunda y tercera parte, pero la... Pero yo diría que los tres primeros de, este, de esta saga de Runaways, que después se desperfiló un poquito. porque Yo le puse a la ¿no? Sí, porque la metieron a Dios sobre pum que estoy y ya me perdieron. Eh, creo que es un, un lindo reencanto con eso, con el estilo de la serie. Oye, ah, pero es una especie de X-Men. No, yo creo que es más. juvenil. Sí, es más juvenil que los X-Men. ¿eh? Es yeah. bien para pa público chico. Igual, como a, yo quería contar a raíz de eso que yo me, a mí me gustaba el. Yo crecí leyendo el Spider-Man, el hombre araña uh -huh. que tenía problemas en la universidad, me conseguía esos tomos típicos como recopilatorios de Spider-Man que tenían problemas con las minas, que con, con la universidad y tenía que salvar el mundo, pero tenía que hacer una prueba, si no le es como el cogote y se iba a pitar la beca. Entonces toda esa historia, eh, creo que hay un poquito de eso acá, de cabros que... Les va que, como el cogote. Que les va como el cogote. No, de hecho, la, la entrada de Runaways es como el cogote uh -huh. porque eh, estos son cabros como como cabrón, incluso niño rata y de todo, uh -huh. como lo podéis leer en distintas sí. etapas, pero de repente un día se dan cuenta que sus papás uh -huh. son una facción de supervillanos. Son la liga pero de la donde es donde es el y, football, no pero no. es, el, el uh -huh. es el pie, es el pie. Oh, Oye, ese es el pie. ¿Qué tan? ¿Qué origen entonces? ¿Qué te es ese pie? ¿Qué origen? Esa es la premisa. ¿Qué, qué, este... ¿Qué pie más ¿Qué pie, más. ¿Qué ¿Qué pie es el... Entonces resulta que eran caros de distintos, incluso como es bien Benetton tiene como oh, distintos oh, géneros, pues, razas todo. Y, ¿cómo y como Como retail. <risa> <risa> <risa> <risa> me gusta. Y me fascina. El <risa> y yo que quiero ser intelectual. <risa> no, bueno. Pero la que sí, David y el me leí Invencible y también me gusta ¿Se parece? Gusta o no se parece. Se parece, se parece. Es más gore. Pero es menos superhéroe invencible. porque es un poquito más al pie. Como que de estos son cabros es que... Es más high school. Es más high school y tienen un, un pelín medio anarco en que ellos dicen como... Ya existen superhéroes, nosotros somos unos cabrosticos chicos que queremos eh, como encontrar nuestro, nuestra identidad, pero nosotros nos aceptamos como adolescentes uh -huh. y nos vamos a aceptar como categorías de nombres, un montón de cosas. Cada uno está buscando una identidad. Son hey. los millennials de los superhéroes. Son <risa> los millennials de los superhéroes, <risa> absolutamente, <risa> absolutamente. Y el dibujo es amigable, porque ustedes lo ven, es un dibujo que. que... No incluso... son hombres musculosos y mujeres con senos que están a punto claro, de Claro, son cabros chicos, se pasean bien entre la merimanga y el, el, el, el manga japonés también. Hay un capítulo que ya es definitivamente es japonés también. Y tiene esa cosa entre Mega Buffy y la Casa Vampiro. Y estos cabros que se unen por esta causa común y que incluso antes no se conocían. Por lo tanto, cada uno tiene esa personalidad dispar que lo podría hacer más, más X-Men, como tú decís, como de comparación. Y eso obviamente es lo primero que les va a causar shock entre ellos. Perfecto. El... Buena, Runaway. Runaways. Runaways. Runaways. ¿Está disponible en español acá en Chile? Está disponible en español. Lo editó Panini en su minuto. Ya. Yeah. Y el, yo creo que lo podía encontrar en la Tazam, en, en, en, en, podía... en, de en, en la Bacinga, en Comiquería. y en Book Depository, si no, o en sí, Amazon.es. En, en Amazon.es. Ah, ah Amazon. encontré de libros. ¿Caleella? Sí, <risa> sí, hay calella. <risa> sí, sí. Hay calella. Esto es como un grosso, es como gigante. como gigante Como ya hay el X-Men 1, pero. Compilado. Bueno, así que. Runaways. Runaways. Para reencantar. En la repisa los de Camilo Mendoza. Bueno, y a mí me gusta hablar de estrenos. Así que te sí. bueno, bueno, bueno. Acabo de salir del cine. Oh, ¿verdad? Sí. Weón ah, sí. bueno, a premier Ya. Y película se llama El sexto sentido. Oh, no la he visto. Weón, anda a verla al toque porque si no te vas sí. a spoileriana. <risa> No Alfredo nada, aquí sí. quiso hablar del de sexto sentido. ¿Por, quién? ¿Por yo, qué, Alfredo? Yo, le... ¿Quién? ¿Por amigos, ¿tiene, ¿tiene un minuto para hablar del sexto sentido? <risa> no, no, yo tengo una misión en mi vida. Ya. No, tengo muchas misiones en mi vida. Sí. Como buen superhéroe que soy. Claro. <risa> y una de esas es reivindicar el sexto sentido por lo que es. Ya. No porque lo que la gente cree que es. Ya. ¿Qué es lo que la gente cree que es? Lo que la gente cree que es es que es una película que está buena con un final que es la cagada. Ya y ¡No entendieron nada! Pero sí, no, En ese momento se saturó el audio No piensen que es la calidad del audio Le ponen una ranita algo, Nunca escuchen estos videos con el volumen no, hasta arriba Si están este no lo puedes más Nunca está a tope <ríe> del video ¿Qué pasa con el sexto sentido? Ya, para... Va? Bueno, pasan varias cosas. Una es que descubrí Yo tengo una hermana pequeña Que ya no es tan pequeña, pero tiene, tiene 17 años yeah. Y nació el día que salió el sexto sentido. O sea, nació el año, el año. En, que se, en que se estrenó el sexto sentido. Tiene 17 años esa película. Wow, tiene 17 wow. años esa película. Y envejece tan bien, tan bien que es una película absolutamente visible para alguien hoy. Entonces, ¿verdad? yo tengo la teoría de que hay una gran generación de personas que no ha visto el sexto sentido. Y por otro lado, la gente que ve el sexto sentido y cacha que tiene un final muy impactante, se queda con esa imagen y cree que la película no es más que eso no es repetible. Y que no es repetible porque ya sabía el final, ya sabía que hay con esa idea. Y es tan buena la película, pero tan, tan buena, más allá del final que tiene, eh, que yo creo que es una película que hay que darse el tiempo para reverla. ya Bien. Y para reverla, no para expirar el final, ni siquiera para ver cómo funciona la película ahora que yo me sé el final. Sino que como para eh, volver a, a revivir y acompañar a esos personajes, en el drama, en el drama que están viviendo, ¿cachai? Yo Perfecto. siento que es una película que habla de la relación, habla de la niñez en general, yeah. ¿cachai? Habla de, de la relación eh, padre e hijo, yo encuentro que ahora ahora que yo soy papá, ponerme en el papel de la mamá del cabro, claro. y de lo que está viviendo y de la incapacidad de, de, de o sea, esa, esa sensación de que tú veías a tu hijo sufrir y no sabéis cómo ayudarlo. Sí. Habla de eh, eh, el tema de los amigos del colegio, del bullying, cuando, cuando los cabros lo empiezan a tratar mal en un cumpleaños, sí. y le hacen una broma pesadísima y es terrible, y tú veis como adulto que el cabro está pasando por un momento espantoso y que para los pares no, no son capaces de darse cuenta, ¿cachai? Eh, y de cómo el mundo es un lugar tan complejo en el que no caben los niños ahí, de que los niños tarde o temprano se van a ver obligados a, a crecer y a enfrentar ah, bueno. dilemas súper complejos, ¿cachai? Claro, claro. A un niño en el mundo real se le puede morir el papá y va a tener que bancarse eso a la edad que tenga, claro. ¿cachai? Y así un montón de otros conflictos que se, se, se muestran como en el de, en el de la, la madre soltera, el problema en el colegio, o sea, como que el cabro tiene tiene problemas en todas las dimensiones posibles, ¿cachai? de la niñez al mismo tiempo. De las dimensiones más allá. <risa> y, no, y las imposibles también. Entonces, es una película que yo siento que, la, que si te quedaste con el final, te quedaste con la cáscara y te estáis olvidando y perdiendo de cosas que es demasiado enco difícil encontrar en el cine hoy, Ajá. ¿cachai? Ajá. que estamos en, eh, viendo un montón de películas en que lo que buscan es ser súper espectaculares y hacer el mejor CGI y el mejor 3D y sí. mostrar unas cosas que jamás te imaginaste, claro. pero de repente que se, se olvidan de los personajes, se olvidan de las relaciones, se olvidan de hacer una historia que sea un camino que te hace vivir emociones y que te deja una rica Hay que sacar un tema que es muy importante, que en el fondo, desde que apareció ese tema, como que incluso el, el mismo director de esa película después como que le dio como caja al, hasta al, al él efecto. No efecto se eso, ¿sí? hasta, él no entend, hasta él creyó que su película era un éxito por la razón equivocada y se muera El otro día eh, eh, eh, José Luis Flores, el escritor, escribía en, en, en su moneda de Facebook, ponía eh, ya basta con, con, con esto de que el factor sorpresa y los spoilers, que si veis muchos spoilers te va a arruinar la... Loco, esto es la experiencia, como sí, que sí. Hay, ahí hay una cosa, o sea, el factor sorpresa se incluye quizás dentro. el, mundo, es no, no, una puede ser el no puede ser el inmotiv de la cuestión, no puede ser el, el, el final de que tú veas ah, esta película fue de acá porque tuvo mil sorpresas, no, busca pues, está ahí como que no. Pues, era la experiencia de que estoy en una sala de cine y me olvidé que estoy en una sala de cine, porque me comprometí La filmografía de ese gallo sí. es la demostración, porque películas como La Aldea, que a mí me parece que no son terriblemente malas, que no son un desastre no, no de película, a todavía, no. es una película que no está preocupada de gustarte, está solo preocupada de generar un final increíble, ¿cachai? Uh, uh. Y la gente se baja de la, de la micro antes de que se acabe esa película, ¿cachai? No, no, es no, no, porque, ya. ¿por qué, te, no, ¿por qué no. me interesaría esta película? Es que el final es increíble, es que yo no voy a llegar al final, ¿cachai? Sí, pues, si me aburre a la mitad... Chao nomás, sí, po, chao. Chao. y en el fondo el final del Sexto Sentido y del Protegido, que son las dos grandes películas de Chimalán, funcionan porque tienen un drama tan bien armado como muy poca gente en Hollywood es capaz de armar. Y en ese sentido son una obra maestra, no por el final, claro. pero son una obra maestra del cine, para mí. Sí, po. ¿Cachai? pero es que es maestra. Po. Ver, tiene... Yo lo que recuerdo son escenas muy marcadas de esa película, del Sexto Sentido. Y, y que todavía algunas me, me, me penan y otras me maravillan. Me penan, ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí, muy para lo que A mí bueno? me sigue pareciendo una no, no no, no, no, no, no. película <ríe> <ríe> que, que es del miedo, y es del de la era del miedo, y es del la era del miedo que, que no, de repente nos transmiten los papás, uh -huh. como, como que entre las cosas que dijiste, yo no voy a dejar de pensar en eso, como en sigue el miedo, o sea, el, la mamá se encontró sola con un tico que más encima está pasándolo mal en el colegio, un montón de cosas, ella es en sí una pelota gigante de miedo sí, que bueno. hace que Cole sea un gallo que tiene que guardarse en el interior claro, hacia eh, la obligan a ser fuerte ante una situación terrible terrible, terrible y es bacán como a ti te hacen sufrir no porque te asusten a ti sino claro. que porque tú veis sufrir en la pantalla al sí, cabro y es como me Pobrecito, ¿cachabes? El casting es un cabrón adorable que uno sí. no quiere que sufra porque... porque yo, en escena, yo creo que esa escena, la del ático, de, como de la... Esa, esa puerta que se abre hacia lo negro, es terrible simplemente porque no ves lo que está detrás sí. Sí. y se logra de una manera... Y sabes lo que significa para el cabrón entrar. ¡Claro! ¡Claro! claro. claro que estás ahí, claro que no, eso. es terrible, claro, empieza te sí. a gritar, el pobre, chico, el pobre chico... Y bueno, la otra escena, del, la que a mí me encanta, es la escena de... Cuando él le cuenta finalmente no, está, esa, a la mamá sí, en el auto esa, esa, esa weá es otra otra cosa. O sea, es que si ustedes se quedaron con la escena de la sorpresa, véanla de nuevo y fíjense y dense cuenta que la escena más magistral de la película es la conversación con la mamá. Es, la conversación es con increíble. La mamá. Lo que pasa ahí sí. es tan potente, tan potente, y lamentablemente la escena siguiente es la de la sorpresa y como claro. que tiende a olvidarla. Sí, pues. ¿no? Entonces, bien. Así que les recomendamos Sexto Sentido. Si no la ha visto, véala. Y si la vio, vuelva a verla con nuevo. Eso. Bueno, esa es la repisa ¿Qué te pareció el primer capítulo? Bueno, bien, Sí, sí. Ojalá Para que a ustedes les guste lo mismo. Eso. La idea es tener un capítulo a la semana durante toda una temporada. Vamos a hacer temporadas de 8 capítulos. Sí, sí. El primero, ya viste un 12,5% de esta <risa> temporada. ¿Qué te pareció? Me parece bien, me parece bien. Tenemos que tener espacio para, para conversar de lo que nos gusta. También. ¿Quién te da la mejor recomendación de las Yo. ¿Tú? ¿Qué encontrais? Yo, como un gallo humilde que soy. ¿Quién te da la mejor recomendación? Yo, por algo nuevo. Yo. Yo algo, yo, algo conocido, pero de lo bueno. Eso no es, eso no es conocido. ¿Quién lo conoce? Son los nerds? No, pero la idea es esa, la idea es poder conversar entre nosotros y como salirnos un poco del margen tan acotado de los videos cortos de, de YouTube. ¿Esto va a ser un video de YouTube? Lo es. Pero eh, la idea es conversar relajadamente y recomendarles a ustedes eh, nuestras obras favoritas o nuestras, las obras que están en nuestro repisa. Eso, si quieren comentar en redes sociales, hashtag la repisa pero con pisa con doble Z. Sí, eh, y los invitamos, como siempre, si no se han suscrito todavía, suscríbanse, pero no a Mesa Gráfica, a mi canal. Mi canal, busquen la barbería ese. Y eso, eso va a estar editado. Sí, eh, no, suscríbanse al canal de Mesa Gráfica también. Si sí, denle a algunos suscriptores toca ahí. Eh, comenten y denle dedito abajo. Este es el dedito que nos gusta. No. Ustedes vean si les gustó o no dejamos a su criterio. No sé por qué estamos haciendo este programa con Alfredo Rodríguez sí. y Mendoza. Como que bien, ahora. Sin sí. Sí. Me di cuenta reciente. Es, es, es demasiado tarde. voy a destruir desde adentro. Sí. No. <risa> Dedito para arriba. Dedito para arriba porque si no les duele, duele, duele el corazón. ¿Ya? El corazón nerd. Eso. <risa> Eso, nos vemos la próxima semana. ¿Alguna palabra antes de despedirse? No. ¡Chao a todos! ¡Chao a todos! ¡Que estén bien! <risa> que estén bien. <risa> <risa> Chao. La no, repisa. No, es recomienda tu champú favorito, Ferrara. <risa> Mmm, yeah. En el próximo episodio de La Repisa. ¿Qué un libro álbum. Es el libro de los ilustradores en grupitos. La realidad no es una. La realidad la construyen distintas personas. Sí, sí, joven hipster. Muere con los ficciones. <risa> Para lograr la luz tenemos que atravesar la oscuridad. <risa> el <Eres una risa> <persona. risa>